la temporada 2022 de la fórmula 1 trajo consigo un revolucionario reglamento técnico y dentro de esta nueva normativa el equipo que más dio que hablar en las pruebas de bahrein fue mercedes con un auto que prácticamente no ten tenía pontones y donde muchos pensaron bueno eh, mercedes presentó el auto a batir y es muy probable que, que se termine llevando por novena vez consecutiva eh, un al de constructores sin embargo, en los primeros días que estuvo haciendo las pruebas, el equipo anglo-alemán, el auto parecía no funcionar, no, no le podían encontrar la vuelta, y surgió la duda dentro del paddock si Mercedes está escondiendo el juego de cara al inicio de la temporada o si realmente el auto no funcionaba. Y bueno, una semana después, cuando comenzó el campeonato ahí en el circuito de Sakir, en Bahrein, eh, se, bueno, Mercedes tuvo más ¿no? con, con Red Bull que, que estaba adelante, pero bueno, con algunos problemas de fiabilidad que le impidieron eh, terminar la carrera dando a Max Verstappen como a Sergio Pérez, con Ferrari como el auto de realmente, y con Mercedes eh, ya planchada como tercera fuerza, que bueno, apenas pudo rescatar un tercer lugar con Lewis Hamilton, gracias, como decíamos antes, al abandono de los dos Red Bull. Y bueno, eh, la cuestión no estaba fácil. Quizás en el aspecto deportivo no era tan malo. Pero en el aspecto técnico el equipo necesitaba mejorar bastante. Para lograr equiparar su rendimiento con los dos equipos principales. de Esta temporada 2022. Pero ¿qué pasó? Eh, llegó a Arabia Saudita. Un circuito bastante diferente a lo que es Bahrein. Eh, Arabia Saudita es un callejero. Eh, diferente a, a un circuito más tradicional como, como había en Bahrein. Y Mercedes tampoco pudo funcionar, eh, tuvo de hecho un fin de semana peor eh, que el que tuvo en Bahrein. Hamilton quedó afuera en la CO1 clasificatoria y terminó décimo en la carrera del domingo y apenas Joe Russell, eh, su nuevo compañero de esta temporada eh, en la escudería, pudo cerrar eh, con un meritorio quinto puesto y con una puesta a punto similar a la de Hamilton, pero bueno. Eh, Russell se pudo adaptar bastante mejor de lo que le pasó a Lewis Hamilton. Y bueno, entra ahora la duda. ¿Qué, qué es lo que pasa con Mercedes? Eh, con un W13 con fallas en el desarrollo. Eh, y bueno, para tratar de mitigar esta, estas primeras eh, dos malas carreras que tuvo el equipo. Ya estuvieron pensando eh, en colocar un nuevo piso en el W13 para Australia. Tratar de trabajar, en eh, incluir mejoras aerodinámicas en las siguientes fechas. Y hacer una actualización total ya para la sexta fecha en el circuito de Barcelona. Con todos estos aditamentos con todos estos desarrollos. Mercedes espera estar eh, un segundo y medio más rápido de lo que es actualmente. Esto sin contar también, cuáles son las innovaciones que pueden traer también Ferrari y Red Bull. Eh, teniendo en cuenta que eh, presentaron autos bastante mejores, sobre todo Ferrari y que tienen muchas cuestiones eh, menos a resolver que Mercedes y cuentan con mucho más potencial en lo, en lo que lleva esta temporada 2022 ¿Podrá Mercedes eh, equiparar, como decíamos antes, el, el nivel de Red Bull y de Ferrari? Es un enigma que nos trae Mercedes para lo que es el resto de esta temporada 2022. Ahora hay que ver qué es lo que pasa. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo GP a las 10. Hasta luego.